De Huiza, dos camiones chocados de frente, un camión cargado de varilla y otro camión. El camión se encuentra ahora mismo en el mismo medio de la calle. Así que las personas que vienen de Cotuío, de San Francisco, para la guarda, que sepan que el tránsito está totalmente detenido. A raíz de un de un camino